Eh, en, un en un café de aquí al lado donde el café de letras apoya porque además el café se llama el café de las letras ah, la cafetería sí, ah, ¿Sí? eh, ¿Necesitas de, de tu biografía Pues ¿Sí? doy por hecho que vienes yo no soy la organizadora yo voy a apoyar solo vale. pero a mi biografía además a la chica le he dicho que sí que nuestro apoyo lo tiene el Claro, Porque, pero, pero, pero que bueno, ¿es, es una presentación, presentación que van en los autores, presentan mm. los libros. Yo, Coca-Cola Cero. Cortecito. ¿Te, un café? ¿Te verde o negro? Verde. Vale. verde, café con leche? ¿Qué quieres? ¿Un tete? ¿Un tete? Con leche. Agua leche. ¿Agua leche? Vale. ¿Y ah, los que ¿Para que no, el, no los nos es, la con la Ay, el evento se llama de raíz o algo así. ¿Estamos pues no, no, en nos si me... sí, lo he visto tanto tiempo ya, ya de, de yo tengo el año Estoy hasta ahorita. No estás aún grabando, ¿no? Sí. Bueno, pues empezamos la sesión de esta semana, de este mes, ¿no? Sí. Vamos a darle las gracias al todo gigante por dejarnos estar aquí un mes más, segundo mes, segundo, segundo, café, segundo café. Una por allí se nos destierra para trabajar y escuchar el debate. Está abierto el chat, Cliff, quiere conectar. ¿Dónde? Ah, pues siéntase en mi canal de YouTube. Está en mi muro. Y bueno, pues nada, empecemos. Uh, habíamos escogido el tema de. para empezar y abrir la sesión, novedades, ¿no? Novedades literarias. Lo que podemos empezar es presentar, por, presentar nuestras novedades, lo que vamos a sacar este año. ¿No? Venga, venga. ¿Qué vamos a sacar este año? José ¿Hay alguna novedad? Hombre, yo espero breve Por fin tener el libro Que os enseñé en la portada en el último ah, sí, sí, sí. Estamos en las últimas fases Pero bueno no, Como Como a la editora Se le ha el ordenador Estoy un poco en el aire de cuando... ¿Y puedes contarte que va? Un poquito Un poquito solo Sí, bueno, de hecho... Es, es una historia de ciencia ficción que la mayor parte la escribí pues eso, hace mucho tiempo cuando estaba escribiendo y está ambientada entre París y, y Valencia. ¿verdad? Hay unas escenas en Valencia... No cuento cómo porque eso sí que sería un spoiler. En entre los años... 2018 y 2020, bueno, 2021, entonces, de hecho, me he decidido a publicarla porque, pues eso, repasando los viejos textos de la realidad, me da cuenta que si no lo hacía ya tenía un problema y es algo que me da mucha rabia, los libros que he leído, que es que la primera edición, supuestamente, de ciencia ficción, hacía referencia a hechos anteriores a la publicación que no habían sido entonces digo, bueno, por lo menos que la primera edición sea anterior. Y bueno, y de hecho, la verdad es que ponerme a editarlo, pues me ha, me ha picado para hacer la continuación. Ya hay ganas de saber más. Cuando tenga fecha nos cuenta. Cuando tenga fecha os y cuando aprenda cómo funciona KDP, pues bueno, subiré también a Amazon Book. Ay, es un tema, ¿eh? Que es la parte del ebook que queda fuera. Bueno, pero hay, un, hay, un, hay muchos tutoriales ¿eh? en, en YouTube que te lo explican. De todas formas que te pueda ayudar. Los pero bueno, los libros, no sé cuándo estarán, se suponía que era febrero, pero como pronto será marzo. <risa> Malina, ¿sabemos algo...? Yo, la verdad que, bueno, como tengo este mi libro que hemos publicado, en verdad lo estoy tratando de decorar adentro más lindo, estoy inventando ver cómo se hace, y, y bueno, para poderlo poner en Amazon también, porque si bien lo tengo en Lulu, lo puse también en CreateSpace Space, y eso me lo llevaría a Amazon también. Desde sí, el Create Space puedes eh, no, mandarlo. Ah, ese también lo estoy Vale, tengo, eh, hacer. Tienes una pestaña eh, de lo último, sí. y si le das, cuando ya te lo ha sí. autorizado en Create Space... Sí, es, lo que pasa es que tengo la, no la muestra, muestra física que me mandaron. Y el problema ¿Sí? es que en mi portada, que en Lulu sí que entró perfecta, acá no entra bien. Entonces me dejaron todo un recuadro blanco en la portada y no quiero. Así, bueno, ¿sí? Necesito, ¿sí? Sí. Así que bueno, estoy con, estoy con ese tema Para poder hacer el otro también Que ya tengo el otro libro para, para poder poner y, y bueno, cuando se abrió mi computadora Que se me rompió Poder empezar con... La, bueno, ya tenía, ya tenía mucha documentación <risa> Investigada Y, y algo empezado a escribir eh, De la ¿no? histórica romántica Pero es un poco muy rara, porque es de la época de 1800, pero abarcaría Argentina, y abarcaría también la parte de Europa, pero bueno, ciertos países, Inglaterra, eh, Inglaterra, Francia, y bueno, algunos por ahí, todavía estoy, veremos con esa parte, eh, pero bueno, lo que pasa es que en la histórica me quiero centrar en, en una época nuestra que fue muy revolucionado con los indios, los terratenientes nuestros. Entonces, como tengo parte de raíces por ahí, entonces bueno, quiero aprovechar y explorar, inventar un poco la historia. Y porque, claro, todo no se no puede saber exactamente cómo fue. Entonces tienes que inventar una gran parte y bueno, un poco el India y bueno. Y, y, y que pueda, que pueda también este, hacer la parte de la historia en sí, de lo que fue la época colonial nuestra, realmente va a estar bueno. ¿sí? Yo, bueno, yo, eh, si conocéis el tipo. yo estoy en una que van a entrar dentro del mismo libro, saldrá un libro, ha cambiado no. todo lo que era la leyenda, cambió las la verdad esto es sin decir No, Es una novela, es una condiciones Y bueno, la <Tus>, hermano, pero, pero, claro. Yo, un poquito más y nada, bastante. la que seguir de fantasía. Y. que es el mundo Pero, no voy a decir nada todavía porque. Hay eh, un entonces, eh, eh, eh, eh, eh. Y bueno, <tose> y bueno, pero también no fue la conclusión porque pero... <tose> no y mi intención es que la. Es con la. Es con la. que con con Es Es no veía que todavía No La gente no que es la que me sucede más porque. No, yo, una en masa la idea y un documento para la y que no la fantástico, <risa> fantástico, un tío no fantástico, y cuando Tiene que ir así. que Ahora, otra cosa es que si existe un elfo, hombre, de... Sí, pero justificar Es un más. Es un poco Hoy por hoy, con la física que hay, o me un medio de saltar de un punto A a un punto B sin pasar por el espacio. Entonces, es que como... ...que van a velocidad casi... Ellos viven una semana en la... Pero fue... ...pasado, los 100, los 500 años, los que dicen, como es que... ...cara... Claro, pero para eso es que es no la documentación. y Yo procuro... El gobierno pide esta empresa y va a tener que se Y esta es la idea son aceptados de por los sin de una tercera, Podemos de los por el camino. de la se ha hecho el tipo de ¿Es ¿Es ¿Es Precisamente saben que me eso. Exactamente. Le he convertido a otros si añadió un libro que es de la Peñales, ¿no? Sí. Pero realmente yo lo he interpretado como una enfermedad como un ser partido o los demás lo llaman para que la enfermedad es una enfermedad. Tienen varios estudiantes a la sangre les gusta un verán al sol lo interpretan la enfermedad como. Hay casos que no se transmite de alguna forma, que es genética. De hecho, un tipo que puede ser tan de la enfermedad, digamos, para ella es uno de los efectos de la enfermedad comunidad ya estamos en la literatura, la literatura, la literatura, y en las la la verdad es no de Hay que la, la de o Jorge de españa y es la eh, tecnología de la plantear como ciencia una película en la que el un está tratando la de la, la, de, ¿La hicieron el, en, en� el cine pues yo al final la, la, la vi en el su bueno, eso es más a mí. qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué por ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué <risa> ahora mismo yo tengo una una el nuevo libro de el la ley de ¿Sí? la el de <ríe> la de <que> <ríe> la el de de es la Bueno, también tenemos con el que con la sido del que del destino la segunda parte de los que de, de también que nos y la se presenta A ver, presenta Bueno, es libro de publicado y que el más que y a la es algo que es que no me la verdad, contentos estamos. Más sur... bueno. ya vamos a... en cosa que hace en Escocia, así que sale bueno, obviamente, pero la el dibujo su historia. se hace entonces, sí. La ley también es espectacular. Sí, sí, espectacular. también es historia, ¿no? Pero Y está solo la presentación fue pero traigo para de la que es espectacular de... sí. sí. es que lo luego de a me está. Uy, que me la no, comprar porque porque agarre que no es posible porque de todo, de de una de de todo, pero de de de los libros de de la historia es muy bonita. una escena que ha hecho un que el con en el no solo se sonaron de manera isla, sino porque había de su manera de Y ya le dije en con y me un poquito si no esta semana ah. y, y hacerlo, y en la tienes que día de auto-presencia y para que lo pueda hablando de <tose> vampiros que realmente ella tampoco era no, que no, que no y es la para que Ya está. Ya no sé, no sé, y luego tengo no veo nada de <tose> de la No de la No de por ejemplo, Alejandría, que. y sí. se va a tener presentación presentación eh, también, también, ahí porque... mí... está que y y te vas a bueno, un solo... de Ah, el primero es un de que es probablemente una sí, Y yo y y yo vi, y yo vi, y Muchas gracias, porque la lectura la la de de la lectura de la no, <música> no, si da <risa> si la no, fue una escena La primera parte es escena, Y por no, la noche, la la a la y la no. la no, no. Y... <risa> de y... Por se llamaba la mesa? No. No, la última de la de conmigo en tantas novelas no, te... no, con... está, a el A ver. A ver. A ver. A por ejemplo, y o está sea, realmente con que ha en Facebook, por, por ejemplo, de estilo de es. De todos yo no lo vi nunca, pero a mí me ha llamado la cruz siempre la cruz que la cruz de la es la de no me sé el nombre del escritor. Pero me llamó tanto la atención a la novela para ella. Y se lo dejaron para Porque los regalos para que Y los regalos que me dieron Porque ya. Pero esto si es de <tose> la me la cuando publicaron... La tecnología a una, no sé si la tecnología o el Y el primer número es eh, la saga de se llama de Digamos, una visión fantástica sobre el en el que llega un momento la situación está tan mal el mundo. Ah. Yo lo que hablamos pero no se Es verdad que la gestión un pero lo que más que decir que soy, según... Entonces en esta religión natal, si no tienen esta religión en el actual, el mismo de un que me viene y también es una de las partes donde hacer todo, no son yo me leo, yo me la leo en mi padre, pero yo leo cuando. Pero bueno, ¿A y todos los nombres de la mayoría de y no, no. Yo busco muy la que todo lo que hago que Sí, en mi no sé, o sea, podríamos gustar por eso, porque la presa que se ha escrito es que yo no, o sea, yo no escribo lo que, en momento que es eso, eh, yo sé que hay muchos no en la editorial por eso, porque buscan un tipo de libro. Pero no, si me quieres, es una comedia romántica, entre comillas. Por más oiga, un romántico contemporáneo, tiene que tiene edad, tiene. O sea, todo. Pero es que es de todo eso. Entonces, yo como están o sea, están es un... sí. que la novela terminaría. Sí. se lo pasa se la sombra, se las hago pasar muy Se entonces, pero bien, entonces, ¿Es romántica, sí. Es mm. A ver, me que no tenía penas de sexo. ¿Cómo? ¿Cómo ¿Sí? no, a ver, es la que se me acostumbra. si ya le han descrito. Por lo que yo he escrito y hasta llegó a abrir las sombras, la comida era malo, esa no era tan rosa era una forma de no gestión. Escuchame, hasta que llegó a abrir las sombras, había muchas más estrellas y sombras, en el estudio. Marcos Tumblat, nos pasa por qué. Pero malacostumbras, pero Una cosa, es, que es, una cosa es, que es cuando tú escribes un libro que tienen una cantidad específica, los tres de hecho, y sacas un cuarto no tiene que, que, que, que quejarse. O tiene que decir, oye, que aquí me falta algo. ¿no? es una acostumbrada. Un no, es que eso pasa sí. con todos. Yo recuerdo. Una que fue hace unos años, y en mis datos, cuando un vector este que se que había fantasía. Lo que dice es que antes había conseguido éxito con las novelas, de no la historia, pero me da, lo tiene. hasta de la de del no es que es bueno que es un no de hambre mata <risa> al malo y se lleva la chica se a a mí que la gente que que es o sea, el punto no qué significa es que sé qué significa eso. qué ¿Podría comprar un de la prueba Según la publicidad, sí, pero no es la publicidad. ¿Cómo lo vendieron? La es una historia de dominación, de por la <risa> no, no, no. es que es la la mejora de <tose> la mejora la de la de de de la de lo que ya va en y sin vas al y de Y no te preguntan como es que te pero para regalo. O sea, asume que la gente cobra. Ustedes tres para ellos. para regalar. Y con el libro, al menos el libro en papel, Sí, este se va mucho por el de Y sinceros, no en este país sí, no, no. Un es, penaloso. El... La no es la, pandemia. la, pandemia la tiene sobre, o sea, No tiene nada. Pues, hemos dejado, sí, hemos dejado eh, librerías pequeñas que están pegando la a la gente que sí lee, si compra ¿Sí? porque cuando probablemente y si repetido o no le <tose> gusta, coger el y o por de porque es su Me temo que sacar suficiente más. adelante. Eh, de verdad yo la de la de, la de de verdad, yo que la me en ¿Tú sabes de la gócula y quiere que sí. O sea, los dos y lo que o sea, sí, a es si y el lo que está La cultura de De libro, de pintura, de música. O sea, vamos a la cultura, o sea, de los culturas. Yo no puedo entender la política porque no me gusta la política, pero es sí. que hay dos conceptos y ahí se mirando, aquí se está mirando la política para algo que no se esa que lo mismo que y no, puedo mucha yo veo todos los días, camino, luego me camino, camino, camino, camino, los demócratas, los que han estado partiendo, han estado apoyando a ETA durante mucho tiempo. Y los partidos que vienen... los son mejores. se puede decir así. <risa> sí, claro ¿Qué a hacer nosotros mismos? Sí, es de alguna forma tenemos al lado y a que en que a la pero la es de los que se Somos la una nada por la... Pues, yo he tenido a leer cosas con mi y con que no, tengo una abogada que te está seguro Si está el es papelosa. pero tampoco quiero o sea, pero es lo peor es que es una dices, ¿verdad? Como no, a mí sí, no, ¿sabes? ¿Qué pasa? Cuando Valencia, la podemos ¿a dónde llegamos? Es que nos fijamos de políticos, ¿Pero es el no. Porque, lo directamente el ignoro. No, no digo pero ya está. Pero ya un poco por el o, sea, no, no, no, no, sino, o sea, no te voy a hacer la pilota y luego para que, para que ciertos, o sea, quiero, eh, hay algo que yo dije ¿vale? cuando yo que no dos personas eh, cuando mi hijo el operador yo me escribieron y me mandaron mensaje privado Yo creo que me la plaza, que es el solito, y me dan más huevos. Eso que sí, había visto, ya no había hablado con ellas. Y personas que puedes ver, que te dián que tienes un contacto continuo, nada. Entonces, dices, joder, que esta persona siempre se estaba ayudando yo, que ya me ayudó para tener algo aquí. Dices, joder, que esta persona, pues, promociona un libro y la arriba. yo promociona muchísimo. Nos llevamos a las de personas, es que también descalgarse a la pista. nos vamos a buscar. O sea, que te quemas de todo. Y de la revista que no va a hacer lo que teníamos, como vas a tocar. Y así se cambiaría, ¿cómo darías? ¿Qué diría? Por lo menos se les oiría. Y es así, y luego otras personas se ponen en una parte de la empresa, se salga, pues, te escriban, se te en la parte de la revista, esta y yo dije, por ejemplo, yo no este pero como personas que más personas, entonces hablando de no, no, no. Que va que si no, es algo muy general. Sí, pero que Yo, gracias a Dios, muy buena, que la personas que son muy malas. Y por mi vida, yo no tengo como ellas. O sea, porque yo público con la que no entiendo. Porque, en verdad, le porque joder, lo una supuesto supuestamente la tuya entonces es eso A mí me dice es que es muy lejos que salió favorable la valoración de <tose> la historia y para historia de la historia de la historia la historia de la la historia me la historia de la historia de la historia de Si no tranquilo, tú eres de los afectados you <laughs> know también yo que no sé no Una cualquier lugar dar mucho de sí. ¿Puedes preguntarme? ¿La ¿O mira, Bueno, bueno. esa persona sí, que sí. no que yo estoy luciendo... Una cocina limpia... Pero bueno, yo abierto el Pero no la no, no consulta no, no. no no no no no de... Yo sí, yo me que lo que me está el tiempo. si son son pero yo estoy en esa no tengo fuerza para Y yo también termine con un acto psíquico, que no me de mi habitación Y en cuando uno así no, una persona normal, Una persona, como la normalidad es lo que hoy en día es lo que es todo el mundo, lo que es las chicas salen de los tipos de, de los, tipos de... De los tipos de... Somos, Somos muy... Directamente. Estamos... Somos marionetas, manos de los de, de... de... de... de... de... de... de musical. Yo estuve estar el polvo. La verdad, me una hermana dijo. No del, del la parte con del esto y la parte que está Es un poco pero, y claro. es que siempre igual. Se <t Ausw parameters> por más la caída lo son pero los artistas más muertos pero lo que yo decía, cuando lo vi, se lo dicen los artistas, mucho. muertos ni que que lo tengo en un banco ni nada en Claro, somos un de la pero tenemos nuestra vida, pues es que que No somos para somos malignos. Somos malignos de la sociedad, que... eh, eh, no somos un Nosotros que los los marinetas, los a ustedes no no no no no lo sigamos en no no no Hemos la un mundo paralelo Lo más es Hemos y vivimos. Hemos vivido y vivimos. Hemos vivido Cualquier ¿Por qué yo tengo tanta gente a la que me gusta? Porque si yo suele eres... voy y me voy a decir a ti. si es malo, si yo soy cosa que soy tal? Y lo deja para los mensajitos que tú me contaste para un juego de esa gente. Y con las espaldas y por no es que tú eres así y <risa> tú sí. decir. Oh. Oye, a decir, es que vamos a ver la tecnología a lo mejor favorece sí. bueno, de la tecnología. y que el... lo cuenta y pasa el... un y entonces el... le cuenta la historia y, el... y el entonces la ha existido siempre. la ha existido siempre, lo que favorecen a la es la una persona lleva más rápido Porque no sé cómo dice, La no sé cómo dice, no no sé La la que no, a un niño tú le dices que es correcto, no, no lo haces. muchas veces no lo haces. El problema es que en estos momentos, si tienen una ventana, es televisión donde, por mucho que no estamos, ve lo que los adultos hacen y no hablamos siempre, de de de traslado. No es lo que se lo que Entonces, sí, lo que te ha en que niño, con años. Porque hay multitud de películas donde no existe y la gente se lo regala uno a en la vida. Y ahora hay gente no te empieza a gustar los datos. O lo que... No, pero que Muchas sí, sí. cosas que ha cargado pues, su hijo no, infantil. ¿sí? Estamos metiendo en el mundo de los años 8, 9 10 años. Y lo mismo con esto, cuando ve a dos señoras, de los veo en la televisión, hablando de con quién se ha acostado, dejando de costar. A la está, está, Antiguamente, lo mismo para cuando la a casa. Y que madurar, de vida forma de vida forma eh, nos estamos viviendo una sociedad Vamos a ver, los profesores deberían. Tener es que no el problema es cierto que ellos son los adultos con los que los niños durante la mayor parte del tiempo y tienen que tener algo. A los por desgracia, muchos profesores han ahorrados. Muchos de los la y se va un momento que lo pasa, pasa, a las personas que les ha ido la la autoridad está en un ¿Ni siquiera no usted a una persona que respete la autoridad? Yo La autoridad es hacerse sin necesidad de ningún tipo <risa> <risa> <risa> eh, muchos pasos también con la modalidad de, de los profesores. Pero muchos pasos también o sea, hay en otro, el otro, otro, otro la, pues, ahora, a una los y una para ¿Por qué no Es Es decir, te viene a. a decir. a la profesora. Es lo no que sé si estamos haciendo nosotros? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. No busca el título. No, del título que reflejo de que vamos una consulta, atados en carga de todo, hay otros recursos, y lo que quiere la gente no es la formación o la educación que se pueda. Quieren que coge la práctica local, que es lo que es vida. Y de ahí viene, pues, esos padres que están a los estudiantes en el Rusí. Ahí el niño, el padre. no es un nivel de violencia que. Por ejemplo, se puede ver la realidad de pero en lo que lo A nadie se le ocurrió que nos está para yo soy tu niño los mayores se pero no sé, es un adulto. Pero Los niños que no me han formado, podrían ser adultos. Y de las formas, vamos a ver, estamos. No, estamos, pero no, no voy no. a decir: leído. Bueno, yo con de la Tierra La yo tenía, me leí el de una ¿El y me he leído los poetas, me he leído me el... Y luego, ya... y además, y además, un... Un compañero mío de clase me yo, No quería que se supiera, porque digo, el que el... o sea, muy... que entonces... que el tema es que bueno, estamos mal, sí. pero gente no, no. Los los de paso sí. bueno, varias un pueblo donde dos años de estamos ya, Por ahora, madera, pero la gente se está volviendo loca, y es verdad, aquí estamos en un un amigo mío no va a la tienda bastante. Y yo que era nuestro que pusieron Además, el día que más. Yo estaba en una años eh, y se pusieron a contarnos. Y me gustaría estudiar dónde pasa en estos países. O sea, porque la gente se viene de esos países? Yo creo que pero... sí, un bueno, no, o sea, uno de los que de los que estaba en el grupo de de los que de -ok. los <oir> Se le dijo que no, que un coche fuera mucho más inseguro. ¿No claro. Se ven con la ¿Sí? o sea, no terminado no, sí, e sí, sí, sí, y que No lo y delante de políticas <música> de vivienda <música> de trabajo. No es verdad, eh, no estamos a nivel, porque, claro, es estamos mejor, por ahora. Ahí estamos mejor por ahora, porque aún no nos hemos abatido. Pero no, yo me acuerdo cuando están las manifestaciones, eh, yes. en la Cataluña. Yes. La, es, que la verdad le decía que es que es Y No, el poder, no vaya a la A ver, vale, cosa Pero, ojos, pero embargo, Hence, no? Sí, sí. Yo sé que la policía, que sí, que es la policía se le pone a la política. Hay Pero es que los monstruos reúnen el de las mujeres de que tiene mucha más de ¿no? la edad que el otro Exacto. Pero. la policía ¿Qué pasa para todos los castigos. Aquí también o policía local. ¿Vale? situaciones el policía dice amablemente, además amablemente con la educación. Señora, no puede estar por porque... los alumnos han dado. La que pues, se puso a es que no me hagan que la residencia. Yo, para la residencia, no me hagan que la mujer empezó a ir a la vida, no podía hacer nada. ¿De qué se valía? De que estaba, pero por la gente y que la iba a atacar que sí, que se le valiza, es, el Pero es que es que está puesto de moda, no ya no lo atacar el de la de Dios, porque es el régimen. Y yo un que eso, pues. Y una, y hoy a todos los eh, son que pero, de pero eso no puede, ser. no sé por pues, el gobierno. Ellos sí el gobierno que hay, sí. El gobierno de La a la voluntad. hija de no pero vamos a ver, el historiador de la izquierda es muy ideal. O sea, la izquierda se supone, por lo que he leído de Marx de incluso de algunas de las obras de Lenin, la izquierda es interfranca. Y su trata en todo el mundo. Pues aquí en España resulta que la izquierda es lo más jovenista, localista y regionalista, que fortifica el con el régimen de la constitucional porque la identificación con el funde de hecho, Pablo de la la moda. Cero. Cero. Cero. Está... Y como la ah, lo ¿no? el y tenía la Y precisamente escoge los colores de Aragón. No de Catarina, porque los <risa> no me refiero a la novela de Orgüel. la escribió la novela de los pasos. De se que de la acuña decir, yo digo lo que digo, pero en la pantalla estoy diciendo, es que los últimos 15 años de que estoy en España es 1984. La arroba de bloques es que hay una novela, pero eso, y una cena de la novela donde el personaje que trabaja en un departamento del Estado puede coger todos los médicos y enviarlos a los Porque es la política. No, esos médicos que no han hecho. Y Chorro de la mucho historiadores de la sociedad, de si se hubiera tenido el referéndum que hubo, no habría Y se puede que los resultados, la parte de se de... de... hubiera... los. Ay, la gente que por... la gente por los... que de hecho de hecho va a estar movido no, no, no. No, no. Sí. año sí. sí, sí. sí. sí hay una ley de que un el... una manera determinada Técnicamente para el particular. Ahora, ¿quién va a gobernar? Ya empezamos con el frío. Hay una manera. Yo sí. me da mucho miedo, pero por desde que público hasta la fecha tira sí pero ya muchos que no la historia en la ciudad, en esta la en esta en la en en es que no hay que crear Es un armero en nuestra historia global. qué época, la bueno, yo me Pero a mí a a No, y oh. ah, sí, no, no o sea, ha dado el en ninguna persona No, Sí, pero Para No no, no y de ahí para adelante, el no se da nada. Pero se de otros días. la parte que he vivido y de atrás, porque y porque no, la ¿Qué pasa hoy? mira, que carrera se le empataron, de pero lo que el que era presenta uno de los y otro es que lo pato de una firma Y cuando te arribas a casa, te encuentro que Y te eso sí. yo, a mí, yo, a mí, No me gusta. A mí De la mente estudia. No. O sea, a mí me tienes todo como es, como tal, y es que me gusta así. ahí se puede hablar mucho de sí. mi. La madre, la madre, la madre. Yo entiendo que Pero un Vamos, una política que se la Por me alguno que ha sido al final del partero y le dice que no se quiso es que luego lo el son muchas, muchas ¿Cuándo ¿Sí? ¿Tiene no, el de Pero, por lo yo, de historia, aparte eso, porque yo digo, aparte que si ves una persona, la que me como dicho, eh se han dejado en Roma. Eh, ¿Sí? la, el <ríe> de la misa... la en... <ríe> bueno. bueno. No, No, he la ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿En La de la en la en la en la, en la y pusieron la. No no con el No la. Y dejamos el resto del la bueno, sí, sí, sí, sí.